Abre la puerta. ¡Cállate! Abre la puerta. Pero que me estoy cagando. ¿Y Yo. ¡Mike! Pero pero pero acaba si ya. Callar, voy a tener que volver a empezar. Pero que llevas media hora. ¿Cómo que vas a tener que volver a empezar? Te vas a ir deshidratar. ¿Qué? Oye, no. ¿Que se desocupa el baño? Que sí, ¿Qué? eh, eh ¿qué? ahora voy yo. Ah, eh, eh, no, eh. ¿Qué haces? ¿Y qué haces si te de hacer jaleo. Oye, concentrarme. No, no, no, no. Está Mike dentro. Que sí, está dentro, pero que lleva media hora. ¿Pero qué es el Mike? ¿Tú sabes lo que tarda Mike en soltar a la bestia? ¿Cuánto tarda? Más que el sacar al perro ¡No! Y tarda poco en sacar no. al perro ¡Mike, sal ya! ¡Que me cago! ¡Quiero cagar! ¡Ah, ¡Me cago! Mike. ¡Ya casi! ¡Pero Mike! Ya, ¡Ya se me asoma la tortuguita! ¡Un momento! ¡Ostras! ¿Ves no. por Lo llama la tortuguita, va a medio kilómetro por hora ¡Oye, espero que luego no huela! Oye, ¿qué le pasa? ¿Por qué no habla? ¡Mike! ¡Ah! ¡Mike! ¿Qué? acabado! ¡Creo que ha acabado! ¡Creo que ha acabado! ¡Es bestia! ¡Bestia! ¡Bestia! Pero... ¡Mike! ¡Se ha terminado! ¡Sal ya! Como no salgas, tiro la puerta abajo ¡Te doy 5 eh, ah, segundos! La, ¡La tiro! ¿la tiramos? Venga, la, tiramos, vale. ¿La tiramos? ¡Venga, vamos! ¡La tiramos! ¡La tiramos! ¡Venga! ¡Cuenta! ¡Cuenta ¡Ah! atrás! ¡Cuenta atrás! ¡Esparta! ¡Cuenta atrás! Eh, no, ¡No sé qué estar! ¡Cuenta tú! Eh, cinco, cinco, ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Ah! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mike! Oye. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! Oye, que, que no está aquí, eh. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero, ¡Pero qué pasó con la puerta! ¡Tuto, tú, tú, qué putote, sabad! <risa> ¡A mi medida! Pero, yo, yo he roto esto. Estoy, estoy mí, mamadísimo. mamadísimo. Estoy mamadísimo, mamadísimo. ¡Pero con quién estoy hablando! ¡Oye, no, con no! Dono, fuera, con la ropa, ¡Calla! Oye. ¡Calla! ¡Fuera tonterías! Que me estoy cagando, Esparta. Eh, ¿Qué pero, ha pasado joder, aquí? Pues ya puedes ser grande el truño. Puedes soltarlo ahí, eh. ¡Sí, sí, sí! ¡Madre! Oye, oye pero... ¿Y no más? ¡No sé! ¡Pero! pero no. Que Michael Butter se ha succionado a Mike? Pero bueno, pues con ese tamaño es normal que se lo succione. Joder, pero se lo succiona a ella y a su hermana. A ver, vamos a ver, vamos a ver. A... Se ¿Qué sejo? ¿Qué sejo? ¿El grifo abierto? Es parte... Pero, pero que la, el agua lo pague. Que si no, claro, no, lo pagamos todos. ¿Cómo que tú... No, pero a mí me duele más, lo pago yo. Bueno, me da igual, quita, que voy a cerrarla anda toma. Ah, ah. Oye, pero tí, tú, por ya estás tan agresivo que con tu prima. ¿Qué? ¿Eh? quien sube antes ahora, eh? No, no, no no, no, no, no, que vamos a estar media hora aquí, que perdemos agua, que perdemos agua, ¿Perdemos agua ah, y me ¿qué? voy a cagar Oye, estoy, estoy encima de ti, ¿seguro que quieres que cague ahora mismo? No, no quiero que... ¿En qué momento he dicho yo que quiero que cagues ahora mismo? Pues si me tiras, si me tiras pues me cago Oye, mira, mira, desde aquí ya deberíamos de poder ver a Mike sí. Ya estamos bastante oh. más que del váter, eh Yo he visto un trocito de caca, Esparta, he visto un trocito de caca No, qué asco, no, mire, no, mire. <ríe> y, y trocito... ah, ya sé que has visto, es Mike No, me, me, no, seas, malo. <ríe> no seas malo Oye, espérate, <ríe> vamos a cerrar el grifo, ¿no? ¿A dónde vas? Sí, intenta, intenta cerrarlo, tú ver, Que sí, que cual. sí Pero, ¿pero el, ¿qué el, dice? ¿Es agua caliente o fría? Eh, fría, ¿no? ¿Para lavarse las manos? Vamos a probar ¿Vale? vale, ya está, ya está, vale, vale Es vale. que tú has visto cómo tiene el cutis, bueno. ese cutis lo cuida cualquiera Yo para mi cutis necesito agua caliente Bueno, ¿y, no, y ahora cómo y ¿y llegamos, de la la llegamos de al baño? John, la este precipicio, Sí, sí, y la, nevera, y la nevera, la bañera está vacía ¿por qué, ¿por qué tiene un barco la nevera? ¿De qué es ese barco? Es un barco de juguete A ver, John, John, yo veo unas... ¡MIS piernas no al menos ya que no hay agua salta el es esponja no A ver, salta tú. No. ¡La esponja, la, esponja! la esponja! ¡Ostras! Eh, ¡Ostras! Pero, que, que, se me qu ¡Que me quiten <risas> qu quito cuatro corazones! <risas> Esto está un poco te dura, te eh. te haces la parte más. Venga, complicada. salta, salta. Y después. ¿De qué va? ¿A quién, a, quién, ¿A quién le estás intentando partir las piernas? Estás Uf, hablando con no, un paracaidista supremo Pero, pero mira ese yate, mira ese yate, Esparta Oye, ¿pero qué, qué, qué clase de mamut necesitamos para poder meterlo en esta bañera? Pues a ti, a, a, a ti ¡Ostras! Un champú anti-caspa <risa> ah, <risa> ah, no, anti-caída, ticaída. anti-caída Esto es para ti, calvo no, no, no! no, no, no, no. ¡Calvo! Siempre me calvo. ¡Calvo! ¿Pero cómo que calvo? Mira qué pelazo, mira qué pelazo Siempre ¿Qué me pelazo? he preguntado lo que escondes Increíble. debajo de ese gorro, eh, Esparta ah, Que es muy extraño Nana. Sí, sí, vas. seguro. ¿Seguro que no estás una, calvo? Porque no has visto los pantal... ¡Ah! Es el yo calvo, calvo tóxico. El champán Ante de caspa. caspa. Mira, este es para a Mike, que le está saliendo caspa. Sí, pare parece Tiene un árbol tirarse, de Navidad, de toda la nieve que le sale. Un, un pato, un pollo. Sí, sí, un pato, un pato, un pato, O un T-Rex, ¿sabes? T-Rex amarillo. Un que un complejo de Mike. Este es mi champú. Este es mi champú. Este, este sí es España, el, el champú español. de Españita. Arriba. Arriba, arriba espalita, bien espalita. arriba, chaval. Oye, escucha, escucha. Este es el típico champú que se te mete en el ojo y te pica un montón. Oye, oye, estás llamando. Estás llamando no, no, les mexicanos. estoy llamando picantes. Un poco picantes. Ajá, que sí. La, la comida, las chuches mexicanas. Yo, que yo solo tengo que decir una cosa. Si este es mi champú y este es el de Mike, el anticaspo y el anticaído tienen que ser tuyos. No, no, no, no, no, no, no. Yo no necesito. Yo con algo. No. El tuyo es el del Admítelo eres un tóxico. Oye, oye, yo me sigo cagando corre anda. Menos mal, menos mal que este papel de bater no esté usado, eh. También te digo. Oye, ¿cómo le dices? Vamos a llegar hasta el bater. Pues saltando, si fuéramos grandes, mira, mira, podríamos hacerlo. Tengo un bloque. ¡Ostras! ¿Tienes uh! más? Eh, tengo una bola. ¡Pala, pala, pala, pala, tu bola! Mira, mira, mira, mira lo que hago. Oh! ¿Eh? ¡Oh! Que, se, no lo, que se sube. Que sí, que sí ah, que, que, te soy, te... que soy que soy Saiyan, claro. Que sirve subirte. Pues no sé, todavía me queda un poco para subir arriba del todo, ¿no? no tienes bloque. No. Pilla, pilla bloque este ahí, de aire, pilla papel. Uy, cuidado, mato, mato, mato, mato, Salta. A ver, a ver, salta, <risa> espera, espera. espera. ¡Ay! Estoy, estoy. Ver, estoy para te para ayudo, para pilar, espérate, pírate. espérate, espérate. Joder, ¿para qué me dices que pilla papel, salga? Si te pírate? ayudo. Así la zona. Oye, te ha Oye. Soy yo, este pa. Oye, oye, oye, papel? te está ¿Te estás llevando, te estás llevando se todo te, mi, se mi papel. Transporta, pero que, se te, te, lo que, que transporta te la estás este llevando papel. tú, que te la estás llevando tú, dame el papel. Le, no, que no suelta papel esto. Pero qué le pasa, a este papel se desintegra. <ríe> es como. Pero es el papel este, de Thanos, este, tío. Este, se desintegra. Es mala, que este mala calidad, este los chinos de Esparta no nos da pa más, vale. Eh, eh, joder, malditos. ¿Para qué somos youtubers, tío? ¿Para qué somos youtubers? Mira yo qué sé. Mira, para esto somos youtubers. Mira, mira, mira, mira, mira. mira, mira, mira, mira. Pero venga, voy, voy, voy, voy. Atento, venga. atento al youtuber. ¿Ves este vlog? Ostras, ¿no? este diamantito. Mi Mike te mata. <risa> Me voy a hacer un super blog épico full diamond. ¡Opa! ¡Hola! ¡Ah! ¡Me hace No, déjame a mí, déjame a mí. ¡Opa! No, déjame a mí. Dejo el final, dejo ¿vale, el final. Vale, vale, pero mira, es ¿no? es que, Pero es que final, pero eso si Ya está he hecho. uno uy, Pero, pero que estoy tirando todos. Menos toma, mal que toma. Mike se ha <risa> muerto por el batero o algo. No, hombre, no, no, no le. No, que no, que no se ha muerto. Solo se ha escurrido por ahí ¡LUMINOCHE, ESTÁ AHÍ, ESTÁ AHÍ, MIKE! ¿Cómo que está Mike? ahí? ¡Está! ¡Ah! ¡Qué Toma, en la caca, en la caca Se huele un poco mal, eh, aquí dentro ah <tose> Al menos, al menos has caído en la caca, que está blandita Vale, Ostras, vale. Pero oye, y este bate. Oye, ¿hay agua? ¿hay agua por ahí o algo? que pero ¿Qué per es este el bater, tío? Que parece un en el maldito bater. Claro, pues sí es enorme. Imagínate para que caiga la caca por ahí. Es que Mike se ha tenido que dar una leche. O sea, se ha hecho pequeño pero, pero, justo por... cuando estaba aquí haciendo caca. Bueno, al, fi al final yo veo agua, eh. Agua sí, sí, este sí, sí, sí, tírate, tírate. Por aquí, por aquí, por aquí, por Casi me he cortado. Casi me he cortado <ríe> las piernas. ¡Eee! ¡Pe! ¡Wow! ¡Ey, imagínate dónde estaba! ¿Es ¡Está aquí! ¡Mike! ¡Mai! ¡Mike! ¡Suelta eso, guacho ¿Eh? oh, ¡Suelta eso! ¡No! ¡No lo sueltes! ¡Esta de mi chocolate! Ch ¡Eso, eso, eso es, chocolate? es chocolate! ¡Que sí, que sí! ¡Que te eres lo quiere quitar, caca, Mike! ¡Se lo quiere comer! Que, ¡Que se lo quiere comer, Mike! ¿Eh? ¡Ya no soy un niño espartano! puede decir que todo es caca! ¡Eso, cómetelo! Bueno, come, ¡Muy bien, come, come Mike! Caca, ¡Muy bien! Sí, sí, sí. Ah, ¡Ah! me lo como! ¡Me lo llevo para reservarlo! A ver, vamos a salir de aquí, dejamos a Mike con su chocolate y... ¡Ya nos y podemos ir! Salimos. ¡Que sí! Ah, ya, ya, ¡Ya ha recogido! Voy siguiente, me voy. Ha recogido ¡Ya todo el chocolate. Ustedes. que, Oye, que, siga, sigue, que, que, que toca, sigue, que sigue Que sigue, No puede, no puede subir si no subía, eh ¿Dónde vas? A ver, vente para acá, vente con nosotros Vamos a salir de aquí Oye, Mike, Mike, te has quedado a gusto por lo que veo, eh sí, no, Ufísimo, pero, pero hacemos? ¿Qué hacemos aquí? No, sí. ¿Cómo es que hacemos aquí? ¿Pero si te has caído tú por ahí? Sí, me desperté inconsciente y había todo chocolate sí, sí, bueno, súper inconsciente sí. Volve, Volverse pequeño La la, la memoria La ha hecho más pequeña la Bueno, voy para allá, desperta A ver... ¡Aaah! Por ahí no puede subir Rompen los desagües, anda Tengo un pico, tranquilo Luego llamamos al fontanero Sí, sí, sí, sí, sí. Pero, ¿y este retrete que es un dropper, un maldito dropper? Esto ya es una alcantarilla más con retrete. Vamos o sea, a ver quién baja. Vale, nos tiramos a la vez. Yo creo que es lo más justo. Si nos partimos las piernas, nos las partimos juntos, ¿vale? No, pero la salida va. no debería estar por arriba. Ni por Pero arriba. sí. ¿Y cómo vamos a subir listo? Bueno, vale, os sigo. Venga, va, tú primero, yo. Nos tiramos. No, no, no, nos tiramos a la vez. Vale, va, todos a la vez, todos Venga, a la vez. Tres. En eh, Mike, todos a la vez. ¿Sí? Dos. ¿sí? Uno. Oh. ¡Vamos! ¡Oh! Oh. Vale. Oh. vale. Oye, ¿pero oh. dónde está ¿Qué? Ah, ¿Qué? ¿Sí? que ¿Vivo? ¡Que sí! Que hay agua, como antes! ¡Aaah! Buenas, ¿Qué, qué, ¿qué tal? Pero que asco ay. Oye, y se ha perdido por el camino Hombre, oye, creo que está arriba vale. <ríe> Joder antes, antes sin piernas que mojado, eh, sí, ¿eh? Con sí. toda el agua que hay Siempre seco, nunca húmedo esto? A ver, oye, es, es, me... Esto es como el alcantarillado, ¿no? Hombre, a ver, tanto como alcantarillado con botones y ambientaciones extrañas No sé, yo A si ver, me voy, me voy a darle a este botón ¿Qué ah. botón? ¿Qué? Se ha ¡Ah, desaparecido! Está, está aquí ¿Qué? está? Uh, aquí estoy, ¡Ah! Aquí está, está, está aquí! ¡Está aquí! Vale, oye, tengo dos corazones y medio Yo estoy a medio corazón ¿A medio? <risa> pues tú, tú, no sobrevives, eh <risa> ¡Pero desgraciado ¡Somos un equipo! Pero, ¿cómo vas a sobrevivir con medio corazón a esta caída? ¡Pero pues yo que sé! A ver, a, ver, a ver, cómo sobrevive Mike Vamos Ay, a ver a Mike Hay que ir bajando con cuidado sí, igual, ah, pues es, yo, es un experimento Eso es no es con cuidado mal. eh Con cuidado chicos, por aquí Ah a tomar por con saco cuidado. Pero, qué ha bajado ha sobrevivido Pero que tiene pies de hierro Lo que no te mata te hace más fuerte Patas de acero tiene ese hombre chaval Y aquí A ver, sigo sí, compras, sí, compras, sí, compras, compras Yo voy a bajar por aquí uh. Y, uh las piernas. ¿Dónde estás? Aquí, aquí. Yo me sé mi partido de las piernas. Vale, me queda un corazón y medio. ¿A ti? A mí me queda uno. Me queda uno. Bueno. ¿Y tú no llegas? Me queda uno. A mí también. Me queda uno. Os ayudo, os ayudo. Eso rompe, rompe, rompe, rompe. Aquí. Bajada, bajada. Vale, vale, vale. Lo tenemos, lo tenemos. Medio corazón. ¿Cuánto te ha quitado? Medio corazón. Llego, llego. Vale, bien, bien. Conseguido. No me lo creo. No me lo creo. Pero ¿por qué me mata? Menos inútil. Hombre, pero si sí hemos vuelto John. Ay. Ah, pero, pero ¿cómo, ¿cómo que habéis vuelto? ¿Este lo llevaba aquí? O cómo? Pues yo que sé, sí. pues buena pregunta. Ah, La bueno, pues, pues vamos pasamos por el siguiente camino. Ese La no era. te he dicho que peligro, me <ríe> he su sitio. ¿Qué? Si me pasaba, Mike. Oye, he venido perturbado, ¿eh? Oye, el Minecraft. ¿A uh. dónde vas ahora? Pues al siguiente. Vale, estoy un corazón, ¿eh? Y este este sí que parece un dropper de verdad. <ríe> Ostras. Hola, buenos días. Yo también estoy un corazón. ¿Y cómo nos tiramos aquí si no hay agua? Pues hay que caer al agua, sí abajo hay agua sí hay agua, sí hay agua Oye, John ¿quién? Al agua, pato Au. John ¿eh? no ¿Qué? era eso Te voy a decir Hola, pillado, <risa> se me va Ahora sí, ¿Qué me vas al a agua, decir perros uh, a ver. Perros ¡Ostras! ¿Se, ¿Se la ha pasado? pasado? ¡Que se, me se lo ha hecho! Lo ¡Que se creo. lo ha hecho! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Yeah. Me ¡Vamos! He hecho. ¡Vamos! ¡Me lo he hecho! Eh. ¡Me lo he hecho! Hay que ser inútil, ¿eh? Hay que de ser deprimente. Inútil para no bueno, hacérsela a bueno. la primera. La verdad es que es muy deprimente, sí. Eh, por, por aquí huele a chino. A Willy Rex, estamos llegando. Pero, pero, ¿y, por, ¿Y por qué vendría a coler a chino en una cantarilla? Porque estamos o sea, llegando al otro lado. ¿eh? ¡Ah, claro! Lado ¡Claro! Claro, sí, no, luz de abajo. Mira. Por aquí es, agradable. Por aquí sí, sí dice. A ver, vete, vete, wow. te teletransporto Vale, vale, vale, <risa> vete ver, transporte, te, sí, te, uh, te Sí, te uh. te sí. Te es por aquí, siento el aire fresco sigo, con un corazón. ¿eh? Yo no digo nada. Y yo también, pero, pero yo, la vida solo hay una, y hay que vivirla. Vamos abajo. Vale. ya llegamos. Cuidado. Oye ¿tú, Oye, ¿tú crees que, es que salgamos caso. por China o al mar o a Por supuesto, No sé, pero anda que no molaría salir en China y encontrar a Rex. Oye, claro. ¿no, esco ¿no escucháis algo? No, a mí no, el que tenemos que escuchar ¡Es agua! ¡Estamos llegando a China! No sé, no sé si es el cielo lo que hay arriba eh, pero pues claro, cielo azul <risa> ¡Un otro! ¡Es agua! No ¡Es agua! ¡No! ¡No! ¿Es es no, no ¡Corre! ¡Nos van a cagar encima! ¡Nos van a cagar encima! Al menos, al menos, no está amarilla el agua ¡Ahí te espero! ¡Corre! ¡Sigue corriendo! ¡Sigue corriendo! Antes, ¡Sigue! Antes ¡Sigue! Bueno, ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Estás muerto! No. ¡No! ¡Me muero! ¡Ah!